Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu taller, ah, no es taller, ¿verdad? al podcast de Stema Rockefeller. El taller no de otra semana. Qué video. ¿cómo, ¿Cómo estás, hermano? Todo excelente. ¿Cómo te trata la vida? Excelente. Qué bueno. Excelente. Sin mujer. Es que no. está viviendo en Monterrey. <risa> este, bienvenidos, la verdad estamos muy emocionados, muy contentos de, del podcast, ya hacía falta. Eh, pero hoy vamos a hablar de, de seguimiento, vamos a hablar de, de las ventas, o sea, que es lo más importante ...dentro de un negocio. Si no hay ventas, pues no hay negocio. Entonces, eh, ¿cómo dar seguimiento a los clientes? Yo pienso que es el arte más poderoso que existe, ¿no? Sí, y, y muchas veces cuando nos toca entrenar vendedores... Eh, ...o mismos empresarios que les cuesta trabajo... ...entrenar a sus vendedores, justamente en esa parte... Eh, ...nosotros les decimos que es precisamente... ...porque les cuesta a ellos dar seguimiento... Y muchas veces le sacan la vuelta. O sea, lo que hacen es... Eh, como eso requiere pues, de confrontación, de inteligencia emocional, eh, de distintas herramientas que si sabes y, y crees que te hace falta eso a ti, te tienes que entrenar en esas herramientas, eh, pues obviamente les es complejo. Les es complejo el seguimiento. Yo eh, digo, la semana pasada estaba entrenando en un equipo de ventas en, que vende terrenos en, en Tulum y... Y hay veces que les llega un cliente, un prospecto, le hablan una o dos veces y ya. Nunca le dan seguimiento porque creen que no les va a contestar o porque creen que están insistiendo mucho. Y pues eso les pasa constantemente, eh, pero pues al final de cuentas, el cliente por algo, por algo dejó sus datos. Si el cliente te contactó a ti en tu negocio, si el cliente te está buscando a ti, te está, o sea, Es como un acto muy inconsciente Es Él quiere algo Pero tú lo que tienes que hacer es darle seguimiento Básicamente Fíjate que ahorita estaba pensando Que Por ejemplo En nuestro caso hemos dado taller Más o menos como a Entre taller y libros que nos han comprado A 7 millones de personas más o menos Y En nuestra base de datos tenemos como 30 mil Imagínate si tuviéramos los 7 millones de personas Para darle seguimiento La gente que le hemos vendido O que nos ha comprado O que o nos ha pedido informes pues. Entonces yo pienso Que ese es el poder del seguimiento no o sea Hoy lo, lo hablábamos eh, Tenemos taller el próximo fin de semana De ventas precisamente Y pues llevamos bastantes cierres Vamos muy bien Ramiro todavía necesita repuntar en los cierres pero Vamos repuntando sin embargo, tiene que ver con seguimiento, o sea, tiene que ver con que a tus mismos clientes, o sea, porque decidimos una cosa nosotros ahora para el próximo taller que tenemos y es que pues, no íbamos a hacer campañas. Entonces nuestras campañas únicamente han sido con la misma gente que tenemos, los correos electrónicos, los whatsapps, las llamadas y, y ha sido muy poderoso el poder darnos cuenta... Nada más estoy hablando del teléfono, ¿eh? porque yo tengo... O sea, tenemos en nuestras bases de datos más o menos como 100.000 personas en el Excel. Pero nada más en el teléfono yo tengo 12.000 contactos que he estado dando seguimiento y contactando. En LinkedIn tengo 39 mil contactos que he estado mandando mensajes, seguimientos. Y es gente que me ha pedido mi conexión, o sea, casi ni he buscado yo. Ahora obviamente me puse a, a darle, pero... Las ventas tienen que ver con seguimiento con lo que ya tienes ¿no? Mucha gente piensa de, no, tengo que ir a buscar nuevos clientes y tengo que ir... Y muchas veces es con los mismos que ya tienes, ¿verdad? Y entender que si llevas una buena estructura de seguimiento y con respecto al tiempo, eres constante, persistente, lo que va a pasar es que vas a cerrar, o sea, es, es cuestión de, de días, es cuestión de cuántos WhatsApp mandas, de qué tanto das seguimiento a los clientes, o sea, y... Y es una belleza, ¿no? Pero yo pienso que lo más importante es entender que en tu teléfono, pues tienes para cerrar muchos millones de pesos. ¿no? Y, y fíjate que algo que, que con lo que he estado lidiando con algunos clientes, eh, bueno, con uno, uno en específico, <risa> estas últimas semanas, eh, pues digo, oye, pues ya se cayeron algunos clientes que traían ellos y así, le digo, bueno, ¿cuánta gente le puedes vender que tengas cercana? Dice, no, pues, eh, pues sí deben ser como unos 100, 200. Ok. O entonces sea, se empezó a, a contactar a, a los clientes. Y dice, oye, no, pero es que a este no le quiero hablar porque, pues, la verdad es que tengo un correo donde nos dijo que, pues, que ya no nos quería. Que le quedamos mal, que bye. Dice, entonces, pues, no, ¿para qué le hablo? Y digo, no, márcale. Y le marcó y le pidió que le cotizara, güey. O sea, muchas veces subestimamos mucho la base de datos que tenemos de a quién ya le vendimos eh, o la gente que tenemos en los, en los contactos en el teléfono. O sea, hay mucha gente que necesita lo que tú ofreces, sea lo que sea. ¿eh? O sea, es, sean servicios de reclutamiento, sean medicamentos, sea este, eh, un call center, sea lo que sea que sea tu negocio, hay gente... Que le puede vender, pero es Necesitas empezar a hacer un esfuerzo de, de recontactar, de volver a mandar un mensaje. Y, y va a suceder, o sea, va a llegar un, un periodo en el cual va a suceder, ¿verdad? Y, y fíjate que es, son miedos, eh, disculpen mi francés, pero son miedos pendejos, ¿no? Que uno dice, no, pero lo va a contactar y a le quedé mal y ya no le he dado seguimiento por 5, 6 años. O se dedica a lo mismo que yo, ese es miedo de Ramiro, me dice, no, es que. Ellos dan también coaching, no importa pues O sea, el punto es Que pongas la piedra a girar Pues, o sea, que pongas El motor a andar Y si tienes un buen producto o servicio, vas a vender O sea, vas a vender y vas a vender Y que se te, quiste, se te quite ese miedo pendejo De decir, no, es que no puedo O no, me va O y es que no Y es que se quejó, y es que Yo lo que me he dado cuenta después de Veinticuad No, veintisiete años ...en el mundo de los negocios... ...porque desde los, desde los 17 años tengo... ...tengo negocio es... ...no gana el más inteligente... ...no gana el que más dinero tiene... ...no, no. el que gana en las ventas es... ...el que es persistente... ...el que es constante... O sea, ...hay muy poca gente que se puede jactar... ...de dar cursos por 20 años... ...pues... ...entonces... ...y tengo clientes y tenemos clientes... ...que le hemos dado seguimiento 5, 6 años... Sí, claro. ...10 años, 12 años... Y eso es la clave de esto. ¿eh? Cuando alguien te ve que eres persistente, que eres constante, que lo haces y lo sigues haciendo y, y no cambias de rubro, y la gente le da confianza. O sea, porque no es lo mismo decir, no, es que hace tres años vendía eh, multinivel y tenía un negocio de restaurante y ahora doy cursos. No, tengo 20 años haciendo, dando seguimiento. Tengo 20 años con la empresa de préstamos. Tengo 20 años con la empresa de transportes. Y eso es constancia. O sea, no importa dónde estés. Puede ser que tengas un año, dos años, siete años. Cuando saben que haces algo constantemente y das el seguimiento, la gente le generas confianza. Exactamente. Sí, y, y otro, hay algo bien importante también que me pasó la semana pasada. que decían, bueno, ok, tengo la lista de contactos. Ya identifiqué a quién le puedo vender y a quién le puedo dar seguimiento y ya entendí esa parte. ¿no? Pero no les puedo contactar, o sea, no les puedo contactar porque no estoy listo todavía, o sea, necesito tener la superpresentación, necesito tener el superflyer, necesito tener al vendedor más allá. porque ¿qué, qué, qué pasa si me empiezan a llegar 20, 30 contactos, quién los va a atender, quién va a ir a las citas, quién es? y eso, por eso, te tienes que preocupar después, o sea, nunca vas a estar listo, de hecho, nunca va a suceder eso, o sea, es... El punto de la perfección para poder lograr algo y para poder empezar algo es muy complejo que vaya a suceder. Entonces, lo que primero tienes que hacer es tomar acción porque muchas veces, por el hecho de que porque no tienes esos prospectos y no tienes esos clientes y no, tienes, y no estás empujando lo suficiente, es porque siempre ha habido algo que te había estado reteniendo para poder tomar esa acción. Sí. Y, y fíjate que ahorita hablábamos de... O sea, traigo... o sea pues de los diferentes negocios tengo mis leads, o sea, independientemente del call center, independientemente de nosotros, o sea, de lo que hagamos. Pero siempre me toca lidiar con diferentes tipos de clientes, ¿no? Y es entender que la clave es en el seguimiento y saber qué tipo de cliente es, ¿no? O sea, porque hablábamos de ahorita de los analíticos que me escribió un cliente que me pidió, eh, literalmente, eh, me pidió cuáles eran todas las certificaciones que tenía que le pasara, eh, escuchaste el, el audio, vas a estar? Eh, que le pasara eh, las agencias, digo, perdóname, ¿cómo se llaman las? Eh, sí, pues, la, o sea, tus certificaciones eh, donde referencias. Sí, si le pasara aparte referencias, 10 referencias para poder cerrar, y me decía Ramiro, ¿qué hueva? Y yo, no, la neta no no es de hueva, es, pues así es, o sea, la neta es, sí. si quieres ganar lana. Te tienes que acostumbrar que hay gente que te va a pedir hasta el teléfono de tu mamá para hablar y ver si sí si es cierto y si no es cierto. Y, y te va a pedir este, las certificaciones y te va a pedir eh, que les mandes información y que, videos. Y, así es, el detalle es que sus clientes son buenos. O sea, aquí la, la, la clave es que no te rajes, o sea, que, que sigas haciéndolo y sigas haciéndolo. Y entender que en un periodo de tiempo vas a cerrar a mucha más gente si eres constante. Y eres flexible, ¿verdad? Porque yo pienso que la, la aquí la clave es ser constante y flexible. Correcto. Para poder vender. Y darles la información que te pidan y como te la piden. Sí. Y, y, y ser muy resiliente, porque <ríe> cuando estás contactando a mucha gente eh, que te conoce, que no te conoce, a través de cualquier medio, ya sea llamadas, redes sociales, eh, Whatsapp... Eh, por donde sea, va te va a llover de todo. O sea, a mí, ayer me empezó a llover también de que no, este, sí me interesa, pero que me borres de tu lista. O nos ha tocado que literalmente nos mientan la madre. Sí, sí, sí. Y es normal, o sea, es que eso es normal. De hecho, más bien ese es, eh, como decía Dan Kennedy, ¿no? O sea, es que ese es el indicador de que estás haciendo las cosas bien. O sea, de que realmente estás tomando acción. De que pues, hay veces que sí, te van a contestar Y te van a decir, el, anoche me escribió un señor Y me dice, ¿dónde pago? ¿No? O sea, listo Y, ¿Sí? y probablemente era un contacto De esos seis mil que yo tengo allí Y que si yo no le hubiera mandado WhatsApp Nunca hubiera preguntado de esos Y, nun, y ahorita él tal vez está pensando ya en ir Al entrenamiento como, te, lo, te vas, lo vas a hacer ¿verdad? sí Tal vez, sí, como ese Y que traemos N otros y que lo que va a suceder es que en la medida en la que tú incrementes esa intensidad con los contactos de tu negocio, lo que va a suceder es que va, va a prosperar tu cartera de clientes. Vas a cerrar más clientes, vas a obtener más ventas. Y muchas veces probablemente estás sentado resolviendo muchos problemas que pareciera ser que te van a hacer ayudar a crecer el negocio y realmente tienes que todo el tiempo, todo el tiempo estar... Vendiendo todo el tiempo tienes que estar empujando la base de datos. Todos los días, todo el tiempo. Y la gente que te ayuda todo el tiempo tiene que estarlo haciendo. Sí. Eh, ¿Cuál es la palabra que decimos que tiene que ser un vendedor cuando tiene que adaptarse a diferentes clientes? Pues como un camaleón. Sí, pero ¿cuál es la palabra? Eh, es un sinónimo de flexibilidad. O sea, tienes que entender que te tienes que adaptar a los diferentes tipos de, de personalidades que hay. Y entender que cuando empieces a hacer eso, tus ventas van a ser mucho más sencillas. O sea, no te lo tomes personal, no te Exacto. lo tomes eh, a mal de que alguien te está diciendo o que alguien te está pidiendo o que alguien te está desconfiando. Así es el tipo de gente. Fíjate que estaba cerrando para el fondo de inversión porque tenemos un fondo de inversión. <risa> y me habla, me habla la señora y me dice, no, ¿sabes qué? Es que no confío y es que... Entonces, ah bueno entonces ya hablo con, con la persona que nos refirió, le digo, ¿qué onda? No, pues es que quiero hablar contigo y ya hablamos y hablamos de los hijos y hablamos, le hablé por teléfono y, y pum, o sea a la media hora depositó el millón de pesos ¿Por qué deposita? Porque tú tienes que tener esa adaptabilidad, tú tienes que saber de qué le vas a hablar a un cliente de qué le vas a hablar a otro, cómo generar confianza y en la medida en que tú seas flexible, que seas adaptable, que tú Sepas cómo llegarle a cada quien. Pero ser persistente, ¿verdad? Y sobre todo, no tomarte lo personal ni mandar nada. ¡Ah, que usualmente lo hacemos. ¿Qué sucede? Es, ¿Vas a ganar más lana? Sí, claro. Hablaba también en la mañana con un gerente de, de una de las empresas de, de artesanías que tenemos y me decía: No, es que me cayó gordo. Saúl. Y yo, a ver, cálmate. Y dije, ya estabas ganando bien. Estabas haciendo un muy buen trabajo sea, inteligente y controlate, O sea, hay gente que se va a enojar, hay gente que se va a molestar. Yo pienso que tiene que ver con control también. O sea, es una habilidad muy claro. importante en las ventas. Y es que seas controlado, que sepas que seas mesurado para vender. Sí, que seas muy inteligente en el sentido de que lo que estás haciendo es una estrategia. O sea, no es como que, ah, voy a ir a ver si le caigo bien o no le caigo bien. O me llevo bien o no me llevo bien. No, no, no. Es una estrategia. Tú tienes herramientas de cómo leer la personalidad del cliente cómo leer cuál es su estilo de aprendizaje eh, cómo leer, cómo piensa su lenguaje corporal o sea, son muchas cosas que lo tienes que utilizar como herramienta para poder cerrar el, el está dando curso el, a principios de esta semana a, a un grupo de ventas de reclutamiento y eh, les, des, les estaba comentando de las personalidades, ¿no? o sea, distintas personalidades eh, por ejemplo uno hay cuatro personalidades, ¿no? El analítico, el afable, el expresivo y el emprendedor. Es todo, por lo regular, todo el tiempo predominan dos, eh, dos eh, personalidades. En mi caso, las más fuertes son analítico y emprendedor, porque si me muestras datos, yo tomo acción rápido, pero primero soy analítico y luego expresivo y al final afable, a mí me cuesta más trabajo, y es normal, o sea, te pasa, me cuesta más trabajo eh, eh, cerrar a clientes afables. A clientes afables es que te tienes que ser su amigo de ellos y que tienes que pasar mucho tiempo con ellos, dos, tres horas con ellos. Tal sí. vez me cueste un poco más trabajo en ese sentido. Entonces les estaba explicando a ellos, pero aunque aún así me cueste, cuando yo tengo a alguien enfrente, yo tengo que utilizarlo como herramienta y tengo que hacer lo que tenga que hacer para cerrarlo. Y me decían, me decían, no, pero, pero, a ver, ¿cómo son los expresivos? Los expresivos son los que gustan los que les gustan que los adules. Les gustan que les digas que está muy bonito su reloj, que dónde compraron los zapatos que traen, que su carro está espectacular, que dónde fueron de viaje. Son, son mamones, pues. Y si tú no haces eso, y si tú no, inclusive te pones mentalmente debajo de ellos, es muy complejo que les vendas. Y se quedaron viendo así todos y dice... ...es que aquí nadie es así... ...y todos esos nos caen gordos... ...dice... ...la verdad... ...no queremos ese tipo de clientes... ...le dije... ...y luego... ...se identificaron un cliente... ...que dejaron ir... ...porque era así... ...y era un cliente que... ...les facturaba casi un millón de pesos mensuales... ...entonces dices tú... ...pues es... ...o lo haces... ...o alguien más lo va a ir a hacer pues... ...y va a ser cliente de alguien más... ...pero es... ...que lo veas como una herramienta... ...no es que si te gusta o no te gusta. Puedes tener resistencia, pero tienes que hacer consciente esa resistencia. Luego tienes que implementar la herramienta para que después ya de ahora sí puedas empezar a, a darle más seguimiento, saber cómo hablarle, saber qué decirle y ahora sí cerrarlo y hacerlo tu cliente. Claro. Y, y, y otra vez, ¿verdad? O sea, independientemente de la personalidad que tengas es exacto el seguimiento, el control, o sea, que tiene que ver con... El que sepas qué decir, qué hacer. El entender que hay clientes que te vas a tardar... Mucho un, tiempo. Un, mucho tiempo. O sea, que te van a pedir información. Que hay clientes que van a necesitar cinco, o seis citas contigo. Que hay clientes que necesitas ir a, comerte con, a comer con ellos. Entonces, pues es seguimiento. Seguimiento, control, persistencia. Ser adaptable, ser flexible. Y lo que va a pasar en un periodo de tiempo es que vas a empezar a ganar más dinero. ¿verdad? Pero otra vez, seguimiento es... Eh, ya he platicado esta historia en otros podcasts Pero para mí primer millón de dólares Llegó después de 54 Llamadas a un solo Cliente en un periodo De tres meses, o sea, 54 llamadas Entonces Si te pones a pensar Y te da miedo y te pones a pensar Qué piensa el otro y qué Pues nunca lo vas a hacer, pues Pero si empiezas a trabajar independientemente De lo que los demás piensen, como dice Dan Peña Eh la, la vida empieza a florecer cuando you don't give a shit about what other people think o sea, cuando te vale madre lo que otra gente piensa, pues así son las ventas y es, es la clave, el seguimiento con tus vendedores, o sea primero tú como, como dueño, ¿verdad? tienes que tener tus clientes y tienes que darle seguimiento y con tus vendedores, con tu call center con tu gerente de ventas, es seguimiento es constancia, es ayudarles a que se controlen, estarlos capacitando ¿verdad? pero otra vez, para mí las ventas, el punto clave es el seguimiento, persistencia. Es correcto. Sí, y, y ahora, eh, hay herramientas, ¿eh? O sea, no, no es como que, ah, bueno, pues ahí me pongo a hablarles todos los días a los clientes. No, no. O sea, es, si lo haces, que es muy probable que te esté pasando. O sea, si lo haces con lo que ahorita sabes, pues sí. O sea, es, es lo como, como decimos, ¿no? Con chango, con la ametralladora. O sea, es... O pues sea, a lo mejor sí, te vas a poner a, a ser más insistente... Pero pues sí, a lo mejor vas a molestar al cliente... Porque pues, sigues otra vez con tu mismo tono... O sigues otra vez con tus mismas palabras... O te sigues comportando de la misma manera... O cuando te dice el cliente que no, casi creo que le mientas la madre... Y aún así le sigues dando seguimiento... Eso quiere decir que no estás entrenado... Y eso quiere decir que es muy probable que no lo vayas a cerrar... Por más seguimiento que le des. Es correcto, y, y tienes que, que entrenarte, pues... O sea, tienes que buscar... La forma eh, de dar el seguimiento, pero dar el seguimiento pues de una forma educada, entrenada, como un caballero, como una dama, aunque te digan groserías, te mienten la madre, pues así son las ventas y de eso se trata esto, pero es importante que te entrenes, o sea, entrénate, para eso hay, tenemos los entrenamientos, tenemos los libros, tenemos las academias, o sea, y va a llegar un momento en el tiempo en que te vas a dar cuenta que vas a ganar mucho dinero, pero la... la Habilidad principal es el seguimiento es correcto. y un seguimiento con un buen entrenamiento, ¿verdad? porque es muy diferente claro. que hagas el seguimiento a mordidas, a que lo hagas con sistema, a que hagas una Exacto. estructura, que utilices tu CRM, a que sepas cómo crear embudos, porque hay embudos de seguimiento, de estructura, uh -huh. entonces pues es muy poderoso todo esto. Y, y algo bien importante es, ya una vez que estás entrenado y que tienes las herramientas, que no te dé miedo de, de ir a hacer las cosas. Ayer estaba platicando con, con una de las chicas de, de Antonio, de allá de Villahermosa, y me decía, eh, pues es que pues el cliente me dice que, que ya, le, ya le mostré, venden casas, ya le mostré siete opciones y ninguna la quiere. Dice, pero me sigue hablando. Pues tienes que ahí utilizar técnica y tienes que utilizar algo que se llama Neuropatrón y lo que tienes que hacer es decirle, a ver, le estoy dedicando demasiado tiempo a, dar, a hacerte la búsqueda y, y realmente no te has decidido. Si no te has decidido es porque probablemente no hay nada más alrededor. ¿Qué necesitas que te ayude yo para poder tomar la decisión sobre esas siete casas que te estoy yo ofertando? Porque probablemente eso, como nunca nadie se lo ha dicho... Y el cliente cree que... O sea, tú tienes que irlo educando. Pero son herramientas. Si no tienes esas herramientas y si no sabes qué decir a la hora cuando un cliente te pone un pero enfrente, te tienes que entrenar. Y ahora, si tú como dueño de negocio no lo estás haciendo eh, y tú esperas que tus vendedores lo hagan, no lo van a hacer tampoco. O sea, a lo mejor sí, pero por un periodo de tiempo porque son buenos vendedores y si no los entrenas y si no los retienes y no les pagas bien, pues se van a ir. Pero es... Si no lo están haciendo y tú te estás quejando del equipo de ventas, porque nos pasa mucho eso, si yo me quejo del equipo de ventas, es que no venden. No, es que tú no estás vendiendo. Y es que, bueno, déjame entrenarnos a ellos. No, es que tú te tienes que entrenar primero. Tú tienes que saber cómo les vas a pedir las cosas. Tú tienes que saber cómo vas a evaluar sus llamadas, cómo vas a evaluar sus seguimientos, cómo vas a evaluar el CRM, qué sí están haciendo bien, qué no están haciendo bien. Todo eso, tú tienes que ser el principal consciente de eso para poder retroalimentarlo y para poder saber qué hacer con tu equipo y para poder leer si van a dar o no los resultados. Es correcto. Y pues bueno, eh, yo lo que te puedo decir es entrénate. Tenemos entrenamientos cada mes, tenemos los libros de venta, tenemos agendas para que puedas estructurar tus seguimientos, para que pongas tus metas bien eh, estructuradas y puedas eh, lograr lo que quieres, quieras. ¿verdad? Las ventas tiene que ver con números, tiene que ver con matemáticas, tienes que tener seguimiento, tienes que tener tus tableros y de eso se trata esto. ¿eh? Entonces, eh, lo que te puedo decir es gracias, entrénate por favor, si eres dueño de negocio, la habilidad principal para ganar dinero es las ventas, eh, tenemos ahí el próximo fin de semana. El sistema Rockefeller, la base es las ventas, tiene varios sistemas, pero uno es las ventas, entrénate, entrénate a tu equipo de trabajo. Te esperamos en el próximo podcast, en el taller, compártelo con todos los empresarios que tú conozcas, con los vendedores que tú sepas que quieren ganar 10 veces más, 15 veces más. Y pues gracias, gracias, Ramiro Gracias. Y, y nada más, yo quiero mencionar algo muy rápido. Eh, porque, digo, de todos los Whatsapps y seguimientos y llamadas que hemos estado haciendo, nos han estado preguntando muchas personas. es Decir, no, lo que pasa es que el taller es presencial en Monterrey. Y pues yo estoy en Cancún. Es, hay gente que viene y viaja aquí a Monterrey, a tomar el taller presencial. De Colombia, de Panamá, de Estados Unidos, de Ecuador. Ahora, tenemos curso en línea, también tenemos el curso en línea. O sea, definitivamente funciona. Tenemos todo para que te puedas entrenar. O sea, en el taller presencial te entrenamos en más de 60 técnicas de venta. Y no es... Ah, porque me decían... O ayer me dijeron otra objeción. Me dijeron, no, lo que pasa es que yo he ido a muchas conferencias y pues realmente siento que salgo igual. Le dije, a ver, hay tres, tres niveles. Hay conferencias, hay talleres y hay entrenamientos de alto rendimiento. Es Las conferencias te dan la información y te dicen qué cosa está padre y qué cosa no está padre, nada más. Los talleres sí si te dicen cómo utilizar una herramienta, nada más. Te dicen, aquí se utiliza de esta manera, aquí tal. Y en el entrenamiento de alto rendimiento, que es lo que vienen a tomar con nosotros los empresarios aquí en Monterrey, es te pones a hacer las cosas dentro del mismo taller, y ahí te retroalimentamos Y retroalimentamos muchas de las creencias que traes Entonces es, nos enfocamos mucho En cambiar el hábito y cambiar el comportamiento Por eso es bien importante Y por eso lo hacemos presencial Entonces si estás en otro lado de la república Si estás cerca de Monterrey es Y realmente eres serio queriendo vender más Yo te invito a que vengas al entrenamiento Tenemos entrenamiento esta próxima semana en, A finales de abril Tenemos otro a finales de mayo Es, es, es, es vivencial el es, taller, es, o sea es, lo vas a ven. hacer vas a vender durante el taller. O sea, tenemos clientes que han vendido lo que no venden en un mes el mismo día del taller. Entonces, vas a tener resultados. Y pues Muy muchas bueno. gracias. Ahora sí. Listo. Gracias. gracias César. Éxito. Éxito. Éxito. Éxito.